Juan, con él. Juan, a eso de las cuatro y media juntos, luego eh, me llamaron, que había pasado un problema aquí con un vecino eh, por un asunto de una pared, eh, parece que discutieron con la pared, estaban bastante pegadas a la pared que el vecino estaba poniendo, y el vecino salió con una pistola y le cayó a tiro por eso de la pared. Incluso la esposa de él está herida también en el siglo XXI. Mi hermano falleció, parece ser en, en el acto. ¿Cómo es? Francisco Antonio Valle, que dice un Franco. ¿A qué se dedicaba? Él era agrónomo. Así. Ah, Scarlett Dominicia. Y Santiago. ¿Cuánto impacto de Según me informan uno, él recibió varios impactos. Parece que fue a partir de las 5 de la tarde. Tenía un tiempo discutiendo por esa pared que colindaba entre los dos. ¿Cómo no hay nombre de él? ¿Cómo? El nombre de. Francisco Antonio Valle Guzmán, de ¿Qué edad, más o menos, tenía Cuarenta 46 años, Francisco Napoleón Valle